Mis amigos, para Medios Telenor conversaremos con Don Marino Zapete. Es, sin quizás, uno de los influencers, se puede decir así, porque las opiniones de Marino Zapete tienen mucho peso en este país. Es quizás, o sin quizás, el analista político más certero. Es una espada zarracena. yo Yo me atrevo a calificarlo de esa forma, Marino, bueno, estoy muy contento de estar acá, gracias por darme la oportunidad de hablar con la gente de San Francisco y un poco más allá. sabe este, que te queremos mucho aquí y sé que tú quieres mucho a este pueblo. Claro, antes de conversar esta plática aquí en cámara que la habíamos iniciado fuera, le comentaba lo que amo a este pueblo, lo que significa para mí, eh, el nacimiento de mi primera hija, haber estudiado en el CURNE viejo, Qué bueno. haberse movido uno desde las instalaciones que estaban acá a el, otras que estaban sí, lejísimas. porque él sí. abonó con Duarte. He estaba, Exacto, cuando yo comencé, el director del, del CURNE era eh, Rosario Candelier, sí, a, sí. Ángel Rosario Ángel Candelier. Rosario, que era mocano. Era, era, había sido catedrático aquí de la, de, del CURNE y era, era mocano y, y entonces se hizo director. Sí. O lo hicimos director. Bueno, él era familia de Bruno, sí. Rosario Candelier, sí. el literato. Creo que eran hermanos, ¿verdad? Ah, yo creo que sí. Sí, creo que eran más. Sí, pues recuerdo eso, y la verdad que cuando vengo a San Francisco, eh, siento como si estuviera en mi pueblo y, Qué bueno. y mi gente es mi gente y me encuentran en en las calles muchos, y, y me ven, tú eres de aquí, ¿verdad? Yo digo, claro, siempre mi corazón es de acá. Así es. Sí. Marino, tú tienes un ojo crítico muy certero y además muy respetado, porque la gente te sigue mucho. Yo quisiera comenzar con, un, con una especie de riflazo al estilo Marino Zapete. ¿Cuál tú crees que es el destino político de Leonel Fernández, tomando en consideración las circunstancias políticas que lo rodean en este momento? Bueno, yo creo que Leonel no ha entendido bien las cosas. Leonel fue mi profesor de Sociología de sí. la Comunicación. Okay. Es una persona que, eh, como profesor y como amigo, le tengo mucho aprecio. Siempre me ha distinguido con su amistad. Pero para mí, uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Y cuando digo de los peores, es porque dado el personaje, dado los conocimientos que tiene de cómo opera el mundo y haber hecho los gobiernos que ha hecho, uno, acá a Danilo por ejemplo yo no le reclamaría lo que le reclamo a Leonel, Danilo es un hombre que si apenas ha leído dos o tres libros, un tipo que vino de Arroyocano y que es un truchimán, amarrador, pero no es un tipo que sepa cómo opera el mundo, que que, que haya filosofado sobre nada, excepto cómo amarrar cosas. Pero Leonel ha estado en grandes centros de opinión, de debate, de análisis. ¿Tú crees que Danilo no, no, no utilizó algún tipo de filosofía para enamorar a Doña Candy? Ni, ni siquiera hay... Bueno, lo que pasa es que hay filosofía barata y hay también eso de la truchimanería, pero Danilo es incapaz de conceptualizar sí. y de filosofar. Y Leonel ha filosofado, entonces cuando una gente tiene el nivel de formación que ha tenido Leonel Fernández y la participación y exposición ante el mundo y hace eh, el, el pobre gobierno que ha hecho en ese país, es que no entendió la cosa. Pero pensar en que después que usted fue presidente 12 años, usted no hizo nada que se le pueda ver como un avance cualitativo de su sociedad. Y usted esperar que vuelvan y lo religen sin asumir absolutamente un solo error, asumiendo que todo lo ha hecho bien y que él sigue siendo la esperanza que ya no es, yo creo que se equivocó, pero además no ha sabido él valorar la coyuntura política y por eso va a quedar, según mi punto de vista, más enterrado, de lo que pudiera quedarse si se hubiese quedado tranquilo, porque suponiendo que él ganara la convención a Gonzalo y a Danilo, él no va a ganar la presidencia ¿tú, de la ¿Tú sabes República? que Cintrián, el, el, el analista del listín diario, sí, sí, dice sí. hoy que para Felipe. él sería Felipe, sí, se, Felipe Cintrián dice que para él sería un milagro el hecho de que, que él quisiera ver ese milagro de que Leonel pueda ganar las la, la, la primarias del 6 bueno, yo lo de la primaria no diría que es imposible. Lo que es imposible es que vuelva a ganar la presidencia. Porque para Danilo, que Leonel derrote a Gonzalo y que después él ayude a derrotar a Leonel, es ganar, ganar. A Danilo no le conviene que gane Gonzalo la candidatura. Porque Gonzalo perdería la presidencia. Y entonces fue Danilo que perdió la presidencia. Y en consecuencia Leonel se potencializaría dentro del PLD. Pero si Gonzalo mm. pierde, Gonzalo, Danilo y todo el gobierno va a hacer que Leonel pierda. Perdió Gonzalo, no Danilo perdió Gonzalo la primaria de Leonel y perdió Leonel y en consecuencia Danilo es el líder, echaría a Leonel del partido, no tuvo la derrota porque esa fue de Gonzalo y entonces él es el príncipe y tiene todas las posibilidades de negociar con la oposición que no es muchas cosas más para rehabilitarlo cambiar la constitución y que él pudiera volver a presentarse. Y para él es urgente que le den esa oportunidad en el 24, porque ya él es un tipo que está viejo. ¿Y, y ¿qué, qué carta jugaría el presidente en la oposición? Porque yo entiendo perfectamente tu planteamiento y digo, bueno, es eh, para, para el presidente actualmente la carta que juega en su partido es que Leonel no sea aún cuando sea el candidato que no sea el presidente, pero ¿con quién eh, estaría mejor esa estrategia de la oposición? ¿Con Hipólito o con Luis Abinader? Bueno, el problema es que Hipólito es un muerto político. Con Hipólito, Hipólito es lo que es un hombre viejo, eh, payaso, que anda por ahí diciendo nada, pero no tiene peso específico, además sí. no sorprendería a nadie porque Hipólito, de tres palabras que dice, dos son para, para Danilo, en favor de Danilo, sí. todo el mundo sabe eso, eso entonces que cualquier ves. tipo de negociación que vaya a hacer eh, Danilo obviamente sí. ya él cuenta con los legisladores de Hipólito pero la negociación tendría que ser con Abinader para que ellos puedan revalidar la, a Danilo, rehabilitarlo como candidato y que entonces eh, Danilo pudiera eventualmente eh, competir en el 24 y, y eso es solo dejando que Leonel pierda las elecciones, y pienso tú, yo. ¿Tú, ¿tú crees que la, que la suerte está echada en el PLD en el término de la división? como diría el Cristo, o como dijo el Cristo en la cruz, con su Mire, la división en el PLD hace muchísimo tiempo que está. Lo que pasa es que, como ellos tienen 20 años en el poder con un periodo intercalado, fueron, ellos tienen muchas cosas que distribuir, porque se han pasado esos 20 años distribuyendo lo que es del pueblo, distribuyéndoselo entre ellos. Entonces, como les queda todavía y tienen para dar la ración del boa, ellos no han cogido cada cual por su camino. Han cogido cada, Pero el PLD hace tiempo que llegó a lo que se llama la extinción como cuerpo. Si usted parte de un club, nosotros como sociedad, por ejemplo, eh, dejamos de ser individuos o no dejamos, sino dimos el salto de individuos a entes sociales cuando se estableció que el colectivo estaba por encima de, de la individualidad y que tiene usted que sacrificar sus aspiraciones, su, parte de su albedrío para que en beneficio de que el colectivo funcione. Entonces cuando un partido, un cuerpo, una familia llega a perder esa cohesión porque cada quien tiene tienda aparte o tiene sus propios intereses, ahí no hay una categoría de cuerpo y si no hay categoría de cuerpo ya eso está dividido realmente, ahora cuando hay un, una vaca tan que da tanta leche y ellos son los dueños de la vaca, ellos aunque no compartan nada ni se respeten nada ni tengan principios, pero se están repartiendo eso y por eso no ha cogido cada cual por su lado, pero hace tiempo que eso se acabó, eso llegó a ser ya en términos cualitativos como, y todo el que los, los politólogos lo saben como estructura partidaria, eso llegó, le pasó lo mismo que al reformista y lo mismo que al partido revolucionario dominicano, que acuérdese que de 42 llegó a 5 y hoy día ya usted sabe lo que es, ¿sí? pero obviamente como se ha mantenido en el poder eh, es mucho que hay que repartir tú, tú has mantenido un periodismo muy vertical durante tu, durante tu vida periodística hasta este momento y me parece admirable esa posición porque yo digo y, y, y te quiero preguntar ¿cómo te has podido mantener en este... Tú, ¿cómo te has desempeñado en este ambiente tan contaminado con tantas eh, tentaciones a veces, con tantas amenazas otras? Eh? ¿Cómo ha podido mantener esa misma línea sin torcerla mire, ¿Qué ha hecho Marino Zapete para sí, lograrlo? Mire, mi madre que se llama María y que está viva me enseñó que una, una cuestión fundamental para el ser humano es ser honesto, si usted es honesto usted es incapaz de actuar fuera de la honestidad aunque aparente que usted se beneficia eso, hay una cosa que se llama la teoría de la reducción de la disonancia. Cada ser humano tiene por dentro unos valores y la gente cuando desentona con esos valores dice, bueno, lo hice mal, porque hay unas alertas que le dice que lo hizo mal, pero, ahí viene el pero, para usted justificarse. Usted dice, lo hice mal, y le, me produce disonancia, pero, entonces yo tengo problema con ese pero. Si lo hice mal, yo no encuentro la manera de congraciarme conmigo mismo, porque la honestidad es para mí el valor fundamental de la gente. La segunda es, yo no soy religioso, pero leo porque fue un tipo que planteó el valor de la gente como tal lo que decía San Francisco de Asís, él decía, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita, es yo deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco, entonces, la única forma que le permite a usted, como jefe de prensa, como maestro, como ser humano, eh, no venderse, no comercializarse, no mercantilizarse es cuando usted necesita poco. El que necesita mucho tiene que negociar y normalmente para negociando lo fundamental. Y después que usted negocia lo fundamental ya es nada. Entonces como yo nunca he sido una persona de muchas necesidades, o sea, yo soy una gente eres minimalista, sí, ¿no? Simple, sí, una persona simple que sabe lo que es importante según mi mamá y, y eso me ha hecho inmensamente feliz, entonces por eso a mí no me perturba eh, el entorno tanto eh, cuando realmente siento que estoy siendo honesto, coherente y que mis valores se mantienen ahí. ¿Qué ha pasado con la verdad en el periodismo nacional? ¿Qué ha pasado con la realidad ¿Qué ha pasado con el servicio que rinde un periodista a su, a su comunidad cuando hace bien su trabajo? Quizá la pregunta más directa, a Zapete, sea, ¿qué tú opinas de esos periodistas bocinas o los que llaman bocinas? Mire, el periodismo, todos los que es, es, es, estudiamos la carrera y hemos investigado algo, sabemos que ha sido más o menos lo mismo siempre. Cambia la modalidad, las circunstancias, las coyunturas porque hay que ver lo que era la prensa cuando Trujillo sí. hubo un periodo en que en el balaguerismo la prensa fue un poco contestataria, la prensa no durante todos los años de Balaguer eh, la mayoría de los casos fue contestataria, no sé por qué Balaguer no logró enamorar a la prensa, después vino ese periodo de bancarización de la prensa la prensa que es de la banca es la más conservadora de toda la prensa porque en la banca todo el mundo tiene su dinero y cuando el banco es dueño de un medio, ese medio no puede hablar contra nadie, ¿verdad? Después vino una especie de asociación malhechora entre el bandidaje político y los dueños de medios de comunicación, entonces en esa asociación que inicialmente fue entre los dueños de los medios y esa claque política que nos ha gobernado últimamente, eso se extendió porque los periodistas dijeron, pero algo tiene que haber para mí. Entonces, ellos han pasado a ser, en su mayoría, eh, parte de la nómina pública, porque a los dueños de los medios, como tienen sus negocios con las autoridades políticas, no tienen moral para decirle a un reportero, eh, lo que hacen es que les pagan una chilata al reportero y le dan luz verde, búscatela, y ese reportero cobra en la institución donde él cubre como periodista independiente, entonces ya no es el periodista del medio, sino el empleado del, de la fuente, entonces, ¿qué pasa con eso? El periodista es un recadero del poder, es un individuo que va y entrevista al ministro de turismo, y el ministro de turismo le dice que esto está bien y entonces él es incapaz de decirle, oye, pero en estos días cancelaron 32 mil reservas por los problemas de seguridad. No, no, no, porque él no está para eso. Él está para venir al medio y transcribir lo que le dijo el ministro de ¿qué turismo. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Que te, te has ido a un medio que no es parte de un emporio? No, de no yo no me he ido. A mí me han echado bueno. ahí. <risa> sí, bueno, sí. ok, aclarada esa parte. <risa> sí. eh, ¿Implica eso que tú tienes menos difusión o tú crees que eso afecta a la difusión de tus opiniones, de tus ideas, de tu imagen? Mire, hay gente que miente de manera descarada y que busca cómo justificar las cosas. El que le dice a usted que está en color visión que está en Telemicro, que está en el 11 y le da lo mismo irse a CDN, que es un mentiroso, porque <ríe> la televisión <ríe> abierta definitivamente sigue siendo el principal vehículo para usted eh, eh, conectarse con la gente aquí. Entonces, a mí me sacaron de Antena Latina y me sacaron de, de Colorvisión y he ido a parar en, en, en Teleradio América que aunque esté en el cable, pero aquí hay muchísimos lugares donde no llega Tele sí, Radio América. Así es, así es. Y, por ejemplo, las, lo, las redes sociales, que han sido un gran avance para uno difundir cosas, claro. bueno, pero esa la tiene el que está en Tele Radio América y también la tiene el que está en el 9. Sí. Quiere decir que el que está en el 9, obviamente, que tiene un megáfono mucho más amplio que que el que está en Teleradio América, claro a mí me han arrinconado ahí, yo creo que si miden mi contacto con la gente eh, y lo comparan cuando yo estaba en el despertador, dos horas todos los días en el 9, yo creo que he perdido muchísima audiencia y contacto con mucha gente, sin embargo eh, yo lo que no quisiera perder es credibilidad ni principios. ¿Tú te, tú, a propósito de megáfono, tú te consideras una bocina de aquellos que no tienen voz, de aquellos que necesitan difusión, que necesitan ver la verdad. Mire, yo ¿Te creo, considera bocina de ese grupo? Eh, yo creo que. O eso, de esa parte de la sociedad, digamos. Sí, eso de ser de que voz de los que no tienen voz, eso yo lo veo como un cliché. <risa> yo creo que lo, un comunicador consciente y un ser humano, eh, respetuoso de los otros, nunca pretende ser la voz del otro lo que hace es compartir lo que usted cree que sirve de usted con los otros yo de cada 10 ideas que tengo, si una es buena mi intención mi, mi deseo es compartirla con la gente por si acaso le puede ser útil, porque yo soy un viejo y si ahorita me sepultan si tengo algo bueno no quisiera que lo sepulten conmigo, quisiera que se quede fluyendo, pero a mí me huele como a usurpación cuando hay alguien que dice que quiere ser la voz del el otro. Pueblo, yo la no voz quiero del ser pueblo. la voz del otro. Yo eh, soy una persona que ama al pueblo y que si en algún momento el pueblo considera que puedo ser un instrumento suyo en los medios, quiero estar para ellos, pero no quiero que el pueblo esté para mí, ni para yo representarlo, ni para nada de eso, no. ¿La política nacional necesita una reingeniería? ¿Qué tú crees? Bueno, yo diría que la sociedad dominicana, y no me gusta el término reingeniería, porque hasta ahora todas las reingenierías que se han hecho aquí y en el mundo son para joder al mundo, perdónenme la palabra. <risa> sí, porque han parado siendo los dueños de todo, más dueños, y la mayoría menos dueño de nada. Hay un, hay un título que se me voy a permitir recomendárselo sí, sí, sí, a cómo usted, no, cómo no. de James françois Rebel, que se llama El conocimiento inútil. Yo no, no leía no. Rebel cuando era joven, eh. porque como yo era izquierdista eh. y rebel derechista, eh. la juventud suele ver en blanco y negro. Eh. Pero después de viejo me encontré con ese título y es interesantísimo porque se supone que con el advenimiento del internet vendría la democratización del conocimiento y tendríamos a un clic el conocimiento para todos y se supone que iba a haber una emancipación del pueblo en materia de conocimiento que iban las vendas se iban a, a, a quitar, ¿verdad? exacto, no pues ocurre y eso es lo que él plantea que los dueños del conocimiento se dieron cuenta de que ellos tenían que ser dueños de ese espacio a tal punto de que hoy nosotros tenemos redes sociales y, y, y la, hay, había un estudio que hablaba de cómo no ha aumentado absolutamente nada, no se ha democratizado absolutamente nada el conocimiento real y la gente sigue enajenada y ahora más manipulada que antes de las redes, porque si, si se hace una investigación y dicen que el vino hace daño, entonces los productores de vino cogen eh, y contratan a 20 empresas que nadie sabe quiénes son, pero son de que las mejores del mundo, para que digan que el vino es lo mejor. Uh -huh. Entonces usted entra a la internet, el vino hace daño... ¿O es bueno? Y se encuentra 5.000 que dicen que es bueno y 5.000 que dicen que, que no es bueno. Y usted no sabe <risa> nada. Sí. Entonces, en definitiva, eh, yo pienso que la gente sigue enajenada, manipulada y, y lamentablemente no la abundancia de medios y la tecnología... Eh, no, no ha beneficiado desde el punto de vista humano a, la, gran a la gente, incluso la inteligencia artificial hay que leer las 21 lecciones para el siglo XXI ah, okay. sí, que cómo esta gente está diseñando la manera de que cada día el ser humano cuente menos, signifique menos y valga menos porque el asunto es cómo robotizar todo, cómo hacer que eh, todo se pueda manejar sin la gente, pero no se dan cuenta que están creando un problema serio porque al, al menospreciar la gente, al reducir las condiciones de vida, también están creando un laboratorio de rebeldía y eso eventualmente en un momento pudiera revertirse contra el que tiene, si aquí hay una huelga, el callejero que está ahí, lo único que tiene es la vida. Así. Pero los vargas, dueños de este canal, corren el riesgo de que le tiren una bomba y le que, queden que en que el canal. Que son tus hermanos, ese Julio, que, tú, que, Exacto. que te quiere sí. como un hermano. Sí, yo una, les una, agradezco muchísimo. Una pregunta, ¿a qué vienes a San Francisco Marino Zapete? Bueno, eh, tengo mi libro más reciente que se llama La Crónica Irreverente, hace un mes y 20 días que lo publicamos. Ese libro trata de recoger quién ha hecho qué en los últimos 60 años en la República Dominicana, de los principales actores de la vida pública, no solamente los actores políticos. Hay, hay periodistas que han sido influyentes, hay sacerdotes que se han hecho ricos con sotanas, hay empresarios que se han beneficiado eh, con el erario y con las propiedades públicas y hay muchos políticos. Entonces, yo entiendo que en una sociedad carente de historia reciente, y no de manera fortuita, sino porque no se puede conocer lo que ha ocurrido reciente, porque siguen siendo los mismos actores el poder, y como ellos siguen siendo los mismos actores, los dueños del poder, no es conveniente que se, que se revele la cosa. Si tu vida ha sido muy, eh, vamos a decir, muy fuera del, muy alejada de del, del bien, mm. tú no quieres que tus hijos ni tus nietos sepan. No, tú no claro, quieres que nadie les cuente claro, la historia. Claro, o sea, sí. sí, porque te da vergüenza. Tú quisieras que eso se quede ahí. Lo que Entonces pasa, yo le estoy contando la historia. Lo que pasó con Jacqueline Malagón cuando fue secretaria de, de Educación, educación que saca de los compendios de historia el periodo de los 12 años porque afectaba la, la persona del presidente que era Balaguer o, Exacto. en el segundo periodo. Sí. Entonces viene, viene a, a poner en circulación el libro A acá. compartir ese libro con Magnifico. la población huastiana y con la gente del pueblo que quiera ir a aquí a la universidad, al recinto de acá de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es mi recinto y mi casa, claro, mi alma mater, que, que tu alma mater sí, sí. para compartirlo allí, eh, conversar, tener un coloquio con los estudiantes y también regalarles el libro a los estudiantes que no lo puedan comprar, okay. porque creo que debemos nosotros de alguna manera ayudar a que las nuevas generaciones eh, lean. Exacto. Y, y conozca la historia. Exacto, esa, por eso estoy aquí. ¿Está en librería ya? O sea, ¿se está vendiendo en las librerías sí, tu libro? Sí, sí, se ha vendido de manera increíble. Eso es lo que ¿Está en ha la permitido. librería de aquí de San Francisco? Eh, yo sabes? supongo, okay. porque Cuesta tiene el librería, se supone. Okay. ¿no? Cuesta lo está distribuyendo. Exacto. Perfecto. Sí, Perfecto. eso es lo que me ha permitido, la gran venta que ha tenido, es que me ha permitido imprimir libros para poderlos regalar Qué a bueno, los... Magnífico. Sí, Qué Sí, a lo los magnífico jóvenes. Estoy muy contento, por porque además venir a hacerlo en este pueblo, que lo amo tanto, para mí es una cosa extraordinaria. Nosotros agradecidísimos de tenerte, de tus respuestas, de compartir, eh, que compartas con nosotros la visión que tienes sobre la realidad dominicana. No, eh, yo soy Gracias, el que muchas gracias por concedernos esta entrevista para no, Medios Telenor, no, que también es tu casa. Gracias. Eh. No, mire, el hecho de que me deje hablar con la gente de, de la zona, de mi pueblo... Gracias. De es un gran placer. Marino placer Zapete, señores, para Medios Telenor. Nosotros seguimos con más contenido en nuestra plataforma noticiosa. Seguimos. Gracias, Marino.